Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosa, fundador de este maravilloso templo luciferino, Semillas de Luz. Saludos a mis seguidores alrededor del mundo, a todos mis aislados, a mis aislados en México, en Guatemala, en Honduras, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos. Saludos a Verónica en México, que está recibiendo las bendiciones de mi señor Lucifer, gracias a este maravilloso proceso, que lo vino a hacer directamente acá, en el templo Semillas de Luz. Viajó desde México, vino hasta acá. ...y realizó en la ceremonia privada... ...y hoy por hoy... ...sabe lo que es adorar a un dios verdadero... ...sabe lo que es adorar a Lucifer... ...sabe lo que es salir de esa camisa de fuerza... ...en la que la tenía ese dios mezquino... ...al que ella venía adorando... Eh, ...al igual que Verónica... ...muchas personas también... Eh, ...lo quieren hacer... ...acá en el templo... ...y se pueden desplazar hasta acá... ...hacia Colombia... ...quien vaya, quien dio ...en el templo lo pueden hacer... Eh, ...en tres ceremonias privadas... Ceremonia de iniciación, ceremonia de juramentación y reafirmación. Tienen que disponer más o menos de un día para realizar la ceremonia acá en el Templo Semillas de Luz y salir renovados, salir ya pactados, a ver, la, manera, de una manera, a ver perdón, la vida de una manera totalmente diferente. Verónica, al igual que muchísimas personas, al igual que usted, amigo que me está viendo en este momento, también dudó. No solamente dudó de la existencia de los hijos, no solamente dudó de que los pactos con Lucifer existieran realmente. No solamente dudó de mí. Ella estaba llena de dudas. Verónica, tú me estás viendo. Tú sabes que estaba llena de dudas. Estaba llena de, de temores. Y, y al igual que ella, de pronto usted, que me está viendo en ese momento, le viene dando vueltas en la cabeza a hacer un pacto con mi señor Lucifer. Y no se ha decidido. De pronto usted le ha dicho que... Tiene que sacrificar a un ser querido, que tiene que eh, hacer sacrificios, nada de eso. Esto es mentira. No tiene que hacer nada en contra de otra persona, no tiene que eh, sacrificar a nadie, no tiene que hacer nada de eso. Hacer un pacto con mi señor Lucifer es cambiar de doctrina. ¿Qué es hacer un pacto con él? Es desligarnos de todo eso que nos han enseñado. De lo que nos han enseñado las otras doctrinas, las otras corrientes religiosas a las que ustedes pertenecen en ese momento. Y han seguido esas corrientes. Ellos han creado un mito a la hora de hablar de Lucifer. Lo han creado como un ser malo, como el antagonista de la novela, ya no me lo así Para ellos llevar al pueblo donde lo quieren llevar, donde lo vienen llevando. Y así seguir enriqueciendo sus arcas y seguir manipulando al pueblo. Entre más... Pobre sea el pueblo, más poder de manipulación tendrán sobre él. Las diferentes doctrinas religiosas que existen en el mundo manipulan a sus feligreses, manipulan a sus adeptos, a sus seguidores, los manipulan de tal manera sí que trabajan para ellos, terminan trabajando para el pastor, perdón, terminan trabajando para su líder religioso. Es la realidad. Les prohíben que consuman alcohol, les prohíben en Halloween que infrasen los hijos, les prohíben una cierta cantidad de cosas, ¿y todo con qué fin? Con el fin de que a ese feligrés le queden más dinero para llevarles a su vida espiritual. Es la realidad, no me estoy inventando nada. La doctrina de la rociferina es una doctrina de libertades. Obviamente, dentro de esas libertades se tiene que respetar la constitución, la ley, de cada nación, de cada país y se tiene que respetar al prójimo es una doctrina basada en el respeto ok no es, por, no es que porque somos luciferinos y el mensaje es para aquellos ahijados que a veces entran en desorden que a veces piensan que ser luciferino es cesar en anarquía, no, el mensaje también es para ustedes ahijados que a veces se desordenan un poco ser luciferino es otra cosa ser luciferino es llevar esa hermosa doctrina y dar un ejemplo ante los demás eso es ser luciferino que las bendiciones que nuestro señor las da no es para pisotear a los demás las bendiciones que nuestro señor Lucifer nos da no es para humillar al, al prójimo y no es para eh, desmeritar el trabajo de otros o para at atacar verbalmente a otras religiones nosotros los luciferinos somos personas de paz somos personas eh, que llevamos esa hermosa doctrina con mucho respeto, y lo con altura, con mucho honor además, con mucho amor, eh, la invitación es para todas aquellas personas que están dudando, Verónica también dudó, cuando vio malos comentarios de este servidor, obviamente tiene que hablar mal de mí, obviamente tiene que hablar mal de Víctor Daniel Rosso, no soy del agrado de todo el mundo, obviamente, raro sería, que, sería la, que yo fuera del agrado de todo el mundo, raro sería, lo extraño sería que todo el mundo viera con buenos ojos lo que yo hago, lo que yo hablo. Eso sería lo anormal. ¿Verdad? Que todo el mundo viera con buenos ojos lo que yo hago. Y lo normal es que me critiquen porque si yo hablo de Lucifer, todos si los satanás yo hablo del diablo. Hay personas que dicen que soy un mentiroso, que soy un estafador, que soy un ladrón. Porque Por eso lo he hecho de hablar de Lucifer. Por eso, eso lo he hecho que los luciferinos somos mentirosos, que somos mentirosos, que somos eh, impostores para mí, las demás doctrinas están erradas ¿sí? y obviamente yo no voy a ver con buenos ojos la labor de ellos, ni la labor del de, eh, Vaticano, por citar un ejemplo, ¿ok? pero yo no voy a lanzar acusaciones en público contra ellos, porque cada quien es libre de creer en lo que quiera creer y si a ellos eh, Quieren seguir humillados, quieren seguir ahí postrados Ante un Dios que no ofrece nada Que no escucha, que no responde Si quieren seguir ahí, que lo sigan Ok, pero nosotros los luciferinos guiamos con honor Con la frente en alto esa, esa hermosa doctrina Los que están por fuera se lo pierden Se lo pierden cada vez más y más las personas Que lo hacen Pueden ver los testimonios en diferentes redes sociales En mi página web En donde hay que ser uno de cientos de personas que han visualizado sus sueños gracias a un pacto con el señor eh, Lucifer. Y hacen caso omiso a esos comentarios obligantes de personas que lo único que quieren es empañar la imagen de Lucifer, la imagen del templo luciferino, semillas de luz. Sus vidas son tan pobres, tan mediocres, que tienen que estar hablando de los demás para así sentirse útiles ante la sociedad. Son personas resentidas, son personas envidiosas. Y usted sabe de qué estoy hablando, todos han sido víctimas de la envidia, ¿verdad? Es cuando usted da un paso adelante y cuando usted está surgiendo, lo critican. Cuando usted está dando de qué hablar, lo critican. Siempre le quitan mérito a lo que usted hace, no le dan el valor que es. Y usted no espere que se lo den porque el mundo está lleno de envidiosos. Siempre va a hablar la gente, haga lo que hagan las personas, siempre van a hablar de los demás. Es una condición del ser humano que no es luciferino. El ser, el ser luciferino es respetar la creencia de los demás. ¿Ok? Aceptar que es una realidad y yo comparto con católicos, por ejemplo, me, me encuentro en una reunión social y católicos, evangélicos, normal, ellos a mí sí no me respetan, ellos a mí sí no me ven con buenos ojos, mientras que yo sí lo hago con ellos. Esa es la gran diferencia de nosotros, los inferiores, que ellos alardean de que eh, son cristianos ejemplares, que ellos alardean de que res, del respeto, del amor. ¿Y qué respeto? Cuando no hay respeto hacia una doctrina totalmente contraria a la de ellos ¿Qué respeto hay? Ninguno, ¿verdad? Entonces, la invitación es para todas aquellas personas, ya para concluir, que quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer. Eh, hagan caso omiso en los comentarios, hagan caso mío a esas mí, personas que lo critican a ustedes. Si esas personas que lo están criticando por tomar esa decisión, no quieren que lo haga entonces que le den usted para una buena vivienda que le den para, para un buen coche que le den para viajar por el mundo que le den para visitar buenos restaurantes que le den eh, 20 mil dólares diarios y así usted no lo hace ok porque las personas siempre van a criticar pero nunca le van a aportar nada a su vida ok, ustedes no pueden contactar desde cualquier parte del mundo los teléfonos 320-696-2816, whatsapp 3156304823 WhatsApp, 315-630-4823, código país 57. Estoy en Colombia, ¿ok? No olviden suscribirse a mi canal para que le sigan les fijan, llegando constantemente notificaciones de mis publicaciones y darle dedito arriba. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete y déjate de sorprender.